estamos trabajando con el procesador de texto de OpenOffice en este vídeo vamos a ver algunos elementos de uso básico sobre todo a la hora de trabajar con texto cuando trabajamos con el texto eh, es importante que conozcamos que no todos los caracteres que se guardan en el documento son visibles sino que hay algunos caracteres que no son imprimibles y por defecto están ocultos y los podemos visualizar pues, para tener toda la información del contenido del documento también veremos cómo podemos agregar texto en un documento cómo lo podemos actualizar bien en contenido o formato y sobre todo cómo lo vamos a formatear o cómo lo podemos formatear para tener un aspecto más personalizado pasamos a un documento de texto nuevo, e inicialmente está vacío si pulsamos Enter, vemos que o aparentemente la, el documento está vacío. Si visualizamos los caracteres no imprimibles que se encuentra en este botón, vemos que eh, nos aparece aquí una especie de P invertida, que es la marca de fin de párrafo, y podemos eh, ver... Podemos ver pues, que si situamos el cursor en cualquier punto, por ejemplo, le damos al tabulador y nos aparecen aquí unas marcas con unas flechitas, que son las marcas de tabulación. Si ocultamos estos caracteres, pues aparentemente aquí no hay nada, pero sí, sí hay elementos. ¿eh? Entonces nos va a interesar tenerlos a la vista para controlar el contenido del documento y sobre todo pues, para que veamos qué elementos hay eh, y, en qué, y en qué puntos. A la hora de insertar contenidos a un documento lo podemos escribir directamente o podemos copiar contenidos de otros documentos o de internet o de algún otro sitio, de alguna página web. Vamos a utilizar la ayuda para eh, copiarnos un párrafo, control C, copiamos, cerramos la ayuda, pegamos ese párrafo con control V. Y ahora hemos copiado el párrafo con todo su formato y todo su contenido. Entonces tenemos el contenido, todo el texto y tenemos formato, hay hipervínculos, hay letras en negrita, hay otro tipo de elementos. En muchas ocasiones nos va a interesar copiar y pegar texto sin formato. Entonces con editar pegado especial seleccionamos texto sin formato, aceptamos y vemos que el contenido que habíamos copiado de la ayuda eh, ahora al volverlo a pegar pues nos lo ha salvado pero nos, nos lo ha escrito pero sin ningún tipo de formato, está como texto, texto plano podemos modificar eh, la estética de los diferentes elementos que tenemos aquí con aplicación directa de algún estilo, entonces si nos situamos, si nos situamos por ejemplo en este párrafo y lo seleccionamos y lo queremos tener con todo el contenido centrado, pues elegimos o bien las opciones que tenemos en las barras de herramientas o en el panel lateral, en el botón de propiedades, podemos elegir el formato que nosotros queramos, pues, por ejemplo, para este párrafo. Entonces aquí también podríamos hacer esa aplicación directa sobre los elementos. Si queremos dar formato a algunas palabras, pues por ejemplo... Si hacemos una selección múltiple seleccionamos prim la primera palabra con doble clic, pulsamos control y vamos seleccionando otras palabras, en este caso de forma aleatoria, por todo el documento. Están todas en selección y si ahora las queremos poner en negrita pues aplicamos el formato negrita y nos lo va a aplicar a todas las palabras que en este caso habíamos seleccionado. Cuando tenemos un, un texto, pues por ejemplo este, vamos a ponerlo en cursiva y vamos a ponerle color naranja, por ejemplo. Si queremos copiar el, el formato de alguna parte de texto, podemos utilizar también el pincel de formato. Si pulsamos solo una vez y luego lo aplicamos sobre otra palabra, pues eh, hemos perdido ya esa opción de selección. Si lo quisiéramos pegar más veces, pues eh, pulsaríamos doble clic y después eh, nos queda anclado en lo que sería el cursor, el, el ratón, el, el indicador del ratón. Eh, nos queda anclado ese pegado de formato y todas las veces que lo queramos pegar, pues podríamos hacer ese pegado de formato para soltar del cursor este, esta funcionalidad le damos a escape y entonces ya el cursor pues vuelve a estar eh, de la forma habitual el procesador de texto ya tiene una serie de formatos predefinidos eh, para ser dispuestos para ser utilizados por el usuario si copiamos otra vez sin formato el mismo párrafo que, te, que hemos copiado anteriormente eh, vamos a utilizar ahora del panel lateral le damos al segundo botón de estilos y formato y por defecto eh, al copiar sin formato le aplica el estilo de párrafo predeterminado pero lo podríamos cambiar pues por ejemplo si estamos aquí en escribir damos doble clic y le aplicamos el de encabezado 1 si Cortamos por ejemplo aquí el párrafo y a este párrafo de aquí le aplicamos el estilo 2, pues nos lo cambia y de esta forma estaríamos aplicando pues una serie de estilos que vienen ya predefinidos. Eh, veremos más adelante cómo se pueden personalizar y cómo podemos también crear los propios. A continuación en los siguientes vídeos veremos también cómo trabajar con imágenes y cómo trabajar con tablas.